Presentar. Tengo una noticia ahí, la número cuatro, señor director, vemos... Ah, bueno, sí, sí, sí. No, mira, el, ciertos ministerios, de dependencias del Estado han asumido ciertas posturas que uno asume que son posturas oficiales por la misma razón de ser dependencias en el Estado. El día de ayer, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana subió esa imagen que ustedes están viendo en pantalla con el siguiente texto. Dice, apoyamos la juventud LGBTQ, tanto en sus luchas como en sus logros. También invitamos a todos a convertirnos en aliados y aliadas de esta comunidad, empezando por poner un alto al acoso. En palabras de nuestra viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel, la dignidad, cito, la dignidad de las personas es sagrada y la Carta Universal de los Derechos Humanos se dirige a protegerla. Nos corresponde, como gestoras y gestores de políticas públicas, coordinar acciones para su defensa y consecución. Dotel forma parte, junto a aliados y aliadas, Dominicanos de la conmemoración del Spirit Day que motiva a poner un alto al acoso hacia la comunidad LGBTQ y a la vez buscar hacer entender que en la República Dominicana todos somos libres e iguales. Si alguien confía en ti, abre tu mente, escúchalo y apoyo. Lo primero es que si en República Dominicana todos somos iguales, que se supone que es lo que tiene que ser, porque hay que hacer una campaña exclusiva. Si vamos, a, si vamos a eso, tendríamos que promover a todos los grupos que dicen sentirse minoría, que dicen sentirse igualmente oprimidos, por ejemplo, las personas que sufren discriminación racial, las personas que sufren por ser deportados, las personas o las mujeres que son acosadas. Es decir, que el hecho de de querer hacer una campaña para incluir a un grupo, está igualmente excluyendo a todos, los, los, está, los, los están poniendo aparte. Si bien es cierto que aquí en República Dominicana existe la discriminación, porque hay que ser honestos, sí hay personas que discriminan, sí hay personas que discriminan, pero ¿qué pasa? El hecho de que el gobierno esté asumiendo este tipo de posiciones que vuelvo y digo, uno, uno hace la visión de que son posturas oficiales, óyeme, estamos hablando que en República Dominicana eh, eh, esas cosas por la sociedad per se no son bien vistas, que yo no tengo problema, a mí de manera personal no me molesta y estoy de acuerdo que hay que poner alto al al acoso y que no se debe buscar a nadie por su preferencia sexual, pero estamos hablando que es República Dominicana la mentalidad que hay no sé qué tanto el gobierno debe estar asumiendo este tipo de posición Mira. y para terminar antes de que digas tu opinión recuerden que imponer no es inclusión eh. Mira, eh, eh, me, eh, me los estoy investigando, realmente esta campaña se debe a lo que es el es, Spider Day o el Día es el del Espíritu que se celebra en el 15 de octubre una campaña, eh, apoyo a las personas de la comunidad LGTBIQ eh, principalmente para lo que es el acoso contra esta comunidad. Eh, esta, esta campaña viene promovida desde la de la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y que conlleva a, al derecho ¿no? de todo ser humano a no ser eh, discriminado. Ahí estamos viendo bien la campaña, gracias señor director. Esta campaña se han unido, como tú mencionaste, algunos directores y ministros. Realmente no es una campaña per se del gobierno de Luis Abinader, eh, aunque aparentemente hay personas dentro del gobierno de Luis Abinader que pertenecen a esa comunidad y se han identificado. Eh, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en República Dominicana, subió en su cuenta de Twitter... El 15 de octubre es el Spire Day o el Día del Espíritu, un llamado contra la discriminación que sufren las personas LGTBIQ en el mundo. Apoyemos y afirmemos a las juventudes LGTBIQ que enfrentan acoso por ser quienes son. Alto al acoso. O sea, eh, realmente la campaña no es que está mal, no es que está mal, el Día no, del para Espíritu no. es un día anual de la consecuencia de LGTBIQ, celebrado el tercer jueves de octubre. Esto, este movimiento comenzó en Canadá. Se inició en el 2010 eh, por iniciativa de los de la adolescente canadiense Britannic Macmillan, quien promulgó una nueva conmemoración llamada Spidey Date, la primera celebración de los cuales tuvo lugar el 20 de octubre del año 2010. O sea, que tiene 10 años ya eh, celebrándose el spider Day. Eh, entiendo que muchas personas de la comunidad LGTBQ desconocen este día. O sea, desconocen que existe un día de Spire Day, que es el tercer jueves de, o, del mes de octubre. No ah. tiene un día específico, sino el tercer jueves del día de, de octubre de cada año. Eh, comenzó el 2010 como mencionamos Y, y fue inspirado eh, sobre la activista Britannic Macmillan En Canadá en el año 2010 El 20 de octubre, o sea ese tercer jueves Cayó 20 de octubre de 2010 Por eso eh, aquí el tema de la transculturización Cada día somos más open mind para muchas cosas Para otras no somos tan open mind y esto Así es lo que trae contraste, como tú lo mencionas, eh, Veloz, eh, sobre esta identificación que han tenido algunos eh, viceministros y viceministras de este gobierno de Luis Abinader. No es algo acostumbrado. Por no. ejemplo, en ningún gobierno se había visto tan abierto este tipo de celebración. Esto está de 2010. O sea, que en el gobierno de, de Danilo Medina no vimos tanta identificación con la comunidad LGTBIQ, no lo vemos mal, pero entiendo que hay otras cosas que hay que darle prioridad en República Dominicana y más esta situación que tenemos. Por ejemplo, del COVID, el, el gobierno, el nuevo gobierno, hizo una campaña, pero no se sintió. O sea, esta se ha sentido más que la campaña del COVID. No es que esté mal, pero también vamos a darle prioridad bueno, eh, lo, lo que pasa es que la comunicación del Ministerio de Salud es malísima eh, Fatal, eh, eh, eh, fatal Es súper horrible, horrible Fatal es, Pero bien, eh, ahí, no, ahí, nos, ahí hay una, un arroz con mango, como dicen popularmente Sí, quisimos aclarar el Spidey Day que se conmemora cada tercer jueves del mes de octubre Esto es por el tema de la discriminación y el acoso a personas de esa comunidad Entiendo que República Dominicana ha avanzado mucho. Aquí hay una comunidad muy grande, muy fuerte, de la comunidad LGTBIQ. Hay uno que, como se dice, no se han identificado, no, no, no se han abierto eh, para dar a conocer su preferencia sexual. Eh, ah, como se dice, no han salido del closet Pero bien, eh, es un tema que es bueno debatirlo y creo que sí, que sería, hemos avanzado. Sería interesante invitar a alguien de... Bueno, me imagino que hay de la comunidad, de dirigente o algo así, para hablar. Bueno, realmente creo que eh, hoy en día... Porque hay que ver su perspectiva, qué tan acosados se sienten, qué tan discriminados, porque mira, uno lo ve desde una es que, perspectiva es que, mira, es una uno no lo vive. Es que es una línea muy delgada, veloz, el tema de la, de la cosa y discriminación con la comunidad LGTBIQ, porque también existe el acoso y la discriminación contra la mujer, contra el hombre en poca proporción, pero contra la mujer existe. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, con esto quiero ser eh, puntual, quienes mayormente son discriminados de la comunidad LGTBQ son clase baja y son los transexuales que hacen trabajo sexuales. Sí. trabajadores sexuales de la comunidad es para que estemos claros. Esas son las personas que son mayormente discriminadas, que son mayormente acosadas y que muchas veces hasta son asesinadas. Sí. Entonces, esa comunidad debe de, de aclarar, porque muchas veces, oye, ¿qué es lo que pasa? veloz. Muchas veces hay hombres, que son la mayoría, que van a buscar los servicios de trabajadores sexuales de esa comunidad y ahí es que viene el problema, pero en la clase media y en la clase alta, yo entiendo que no existe tal discriminación, entiendo que no existe tal discriminación tan fuerte, eso sucedió en Canadá, perfecto, pero en República Dominicana es otra historia, aquí yo conozco muchísima gente de la comunidad LGTBIQ, que muchos son homosexuales, Lesbianas y no pertenecen a esa comunidad No se identifican con esa comunidad Porque también hay que decir eso ¿Me ¿no entienden? Nada más escuchamos una campana Entonces aquí hay una comunidad organizada LGTBIQ, pero hay personas que no Pertenecen a esa comunidad O sea, me explico Son lesbianas, son homosexuales eh, Son transexuales Pero no comparten muchas veces Con esa comunidad LGTBIQ ¿Entiendes? Es lo que quiero aclarar Y puntualizar y con esto ya finalizar el tema, de que mayormente son discriminados y son acosados las personas que pertenecen a esa, a esa eh, comunidad de clase baja, esos pobres que viven en los barrios, eh, que no tienen un estatus social, que no tienen una profesión, que no tienen un trabajo y que muchas veces los que se van a prostituir en las calles, por ejemplo, yo mismo conozco en San Francisco de Macorís, en Santiago, en la capital, en Puerto Plata. Gente que se van a los mercados públicos eh, de género transexual y de esa comunidad a vender su cuerpo. Es una profesión, se dice que es una de las más antiguas del la mundo. La más antigua, sí. Sí, y hay que respetarla, pero se de ah. debería hacer de forma organizada, porque las, tra las trabajadoras sexuales están organizadas en, muchos, en, en, en muchas ciudades, en muchos países es un tema de salud pública, un tema de salud pública, porque esas trabajadoras sexuales, no importa que sean de, de la comunidad LGTBQ o de quien sea, deberían estar reguladas. Por ejemplo, hay países que regulan este tipo de, de actividad, el, ese tipo de trabajo. Una de ellas, recuerdo en los años eh, donde el SIDA, esta fatal enfermedad, eh, eh, estaba quitando muchas vidas y que a nivel mundial se, se hicieron campañas para regularizar este tipo de trabajadoras sexuales que ahí entran ya la comunidad LGTBQ, que también hace trabajos sexuales y eh, eh, salud pública incluso le daba el servicio de hacerles pruebas del sida y de otras eh, enfermedades de transmisión sexual este este este cómo es enfermedades de transmisión sexual este este este, este, este, este, este me parece este sí este s es para regularizar y darle cierta, cierta, si se quiere, seguridad a los clientes que buscan esos servicios en trabajadores sexuales. E incluso, ahí interviene hasta turismo. Turismo. ¿Por qué? Porque hay extranjeros que vienen al país y usan esos servicios de trabajadores sexuales y ahora se extiende a la comunidad LTBQ. Entonces debe haber una regulación en el país con estos trabajadores. O sea, Roberto, oye, aquí no han podido ni regular a los haitianos e inmigrantes en sentido general. Así que créeme, es muy bonito decirlo, pero lamentablemente eh, el enfoque no está, no está en eso. Es lamentable, pero es la realidad. Bueno, pero eh, eh, hay que decirlo nosotros como comunicadores, sí. porque hoy salió eh, la ONU, aquí en República Dominicana, representante de la ONU, eh, haciéndose eco del Spirit Day, el Día del Espíritu, eh, que va en contra del abuso, eh, la discriminación y el acoso a la comunidad LGTBIQ. Ellos lo están haciendo, pero asimismo sí. existe también un día eh, donde se... Se, se, se sobresale en lo que es la violencia en contra de la mujer, la discriminación, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, hay que regularizarlo ya que estamos tocando el tema porque esa discriminación, reitero y puntualizo y, y finalizo, esa discriminación a la comunidad LGTBIQ en República Dominicana mayormente a los de clase baja y a los que trabajan en las calles dando servicios sexuales. Y ahí es que viene. De hecho, hace... Un tiempo atrás asesinaron a un trabajador sexual de esa comunidad precisamente por eso. Entonces, eso hay que regularizarlo porque si no van a seguir sucediendo este tipo de maltrato, discriminación y muchas veces hasta asesinato.